Hola. Hola a todos. No sé cómo está esto, pero bueno, este si reino es que hago un video con el micrófono. <ríe> es que... Pero <ríe> no, bueno, no me gusta el micrófono. A few moments later. Ahora los mejor. Está mal, pero... Todos pensamos que era un perro 3, 2, 1, go Es que he escuchado, pero no lo he jugado, así que... Bueno... ¡Oh, chicos! 3, 2, 1, como les digo las he escuchado pero no las he jugado ¿No escuchaste nada de lo que dijo? 3, 2, 1... Y nos vamos a 3, 2, 1, 1. pasa sí, sí me